Ok, entonces supongo que se verá bien, porque que si no se ve bien, me quiero matar. Okay. ¿Vuelve volver Minecraft. ¿Qué? Entendido, sí. No juego Minecraft hace como mucho, como hace dos meses. Bueno, no, un mes. Aquí okay, mi, mi super skin. Uah. No puede ser 8 mega de utilidad, Seguramente me tiran. seguramente tendrían 3 dimensiones, 2 jefes nuevos y 500 bloques. Que, dios mío, o sea, 8 GB no hay, te alcanza así para 3 juegos, 3 Minecraft te alcanza. Ok, quiero ver si se escucha. Creo que no se escucha el juego. Eso no es bueno. <risa> ¿Por qué no se escucha usar pues, marcas de tiempo por defecto? Se escucha. Por favor, dime que se escucha. Ok, se escucha. ¿Se debería escuchar? Eh, no, EliteCraft P no. ¿Qué es esto? Hay uh, okay, pixel. Pero quiero ver si se escucha. O sea, por ejemplo... Ay, ¿qué pasó? Opciones. ¿Qué está pasando? Opciones. Creo que se escucha un poco bajo comparado con el juego. Sublo como el 75. Sí, yo creo que ahí está bien. Eh, bueno, ya. Déjame poner el pantalla completo ahora sí. Ah. Ahí está. Se debería estar grabando todo perfecto, todo correcto. Genial. Bueno, ya. Skywars. ¿Dónde estoy? Eh, Skywars. Skywars. Bueno. Ah, ¿Dónde están los Skywars normales? Solo normal solo vamos dale. el kit el del arco para molestar a la gente porque yo ganar no no no aquí se viene a tirar un tipo cuando recién empieza vamos vamos ahí ok esto acá, esto acá esto acá ok no juego a caleta así que no sé jugar ok tengo que dispararle a este tipo obviamente Primero molestar eh, la caña, no que okay, que bloques. Ah, botas, corre. Uy, eso es FPS. El es 1, 6,25. Y este es 6. Ok, cambiamos de pantalones. Eh, cubo de agua. Esto es no al pico, Ok, ah. no hay nadie. Tengo que esperar a que salga alguien. No tiene sentido esto. ¿Dónde está la gente? Ah, tengo miedo de hacer un puente. Ok, creo que no, debe, no debería haber nadie ahí. Creo. Espero. Ok, no hay nadie. Vamos Ultra Vamos. Uy, ya lo tiraron en el centro. No, estamos muertos. Estamos muertos. Vamos. ¿Dónde está? Enchantamientos. Eh. eh. La pechera. No tengo niveles No, mi pechera. Ok, veo a alguien ahí. Corre. WTF? No. No. Eh. La la Me mató un tipo. Eso sí, vi a un tipo ahí detrás, así que seguramente ese tipo lo va a matar. Dos. Uno.. Vamos. Uf, uff. Siempre empiezo igual. Ok, ok. Eh, okay. Ay, un dos. Un dos. Eh. Tres. Eh, esto, esto, esto y esto. Eh. Snowballs, ¿dónde están? What the fuck? Amigo, retrae este tipo. ¿Oink? Ahora eres un cerdo. Ah, eh, no, ¿por qué ponía oink? Porque la isla está un poquito. No, olvídalo, están a apigadas ahí, lo que tengo que lutear y el tiro va a no molestar ese es feo. Sí, a ti. word Calcinding. Parece alguien del club Penguin. Ok. Tengo caleta en nobles, 1, 2, ok Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos Tengo que tener mucho cuidado eh, Ok, Sharnes, eh, esto, esto y lava La lava me la voy a poner acá por ejemplo eh, okay. Uf, uf, okay, ok. Vamos, vamos, vamos Va a salir y lo primero que voy a hacer es naipiarlo de una manera increíble Que está el brain ahí, así que... No, gasté, gasté la lava, no. Ok, mi punto de ventaja... No lo tengo. Vamos. ¡No, me puso dos bloques! ¿Qué lag fue eso? ¿De quité vida? Eh... Un poco, lo dejé a nueve. Se va a morir, ok. No, se tomó una manzana, creo que eso está recuperando. ¡Demonio! Desafío de Skywards. ¡Whc! desactivado desafío, whc. Vamos, dale, dale. Yo soy demasiado bueno con la gente. Me voy a ganar un ano con un HC. O sea, una con un HC. Y yes. Nadie me venga por detrás que yo. Me decían. Que el más cracks. De cracks. De todo. Me lo mato con el arco, me lo mato con el arco. Me lo mato con el arco. Me lo mato con el arco. arco. Que vienes vos do, dos saber que soy yo. Me están tirando huevos, ¿qué se creen? ¿What the fuck? ¿Está explotando todo ahora? ¿no? ¿Fue eso? ¿Fue un suicidio? Ok. Creo que puedo. ¡Ay! ¿Qué se creen? ¿Quién me disparó? ¿Quién tuvo la osadía de dispararme? Creo que no fue nada importante, vamos. ¿Dónde están estos noobs? No veo a nadie. Tengo cero experiencia. No escucho pasos. Ok, sí, hay alguien ahí. Manito miedo, manito miedo. ¡No! Golpeado. ¿Por qué salen esos mensajes? No me gustan. Creo que tengo que desactivar el desafío de lucha. Por eso perdí, obviamente. Desafío sin cofres. Desafío arquero. Desafío mitad de salud. Desafío novato. ¿o ¿Qué? Juega una partida sin equipar kits ni beneficios. Uh. Eh, uno, eh, dos... Clic, clic. Vamos. Esto y esto y esto. Cuatro. Cu cuatro. ¿Qué te crees? ¿Crees que puedes venir a mi reino y quedarte con él? Ay, qué buena puntería que tengo por Dios. No sabe que yo lo puedo ver. Creo que no sabe que no lo puedo ver. Mira, está ahí. ¿Crees que no te puedo ver? ¿Que me destierras? ¿Qué, qué te crees? acá y alguien más ahí qué te crees a mí me decían el master pro arco país así que yo soy el que tiene que ir para allá a reventarte la cabeza no me quedan flechas ah, ok tengo que usar estratégicos estratégicos cositas no nene no, nene. No, nene. No, te, no le puedo pegar. ¿What the fuck? Creo que el tipo estaba jugando conmigo. Creo que sí. sí eh, definitivamente estaba jugando conmigo. ¿Qué son así? ¿Qué ¿Son el sonido del Windows? ¿Por qué hay gente tan cerca? Tú. Te veo. Solid Squash 20. Voy a ir a por ti. Porque tiene este verde y yo soy el único verde aquí. Venga. Ah, ah. WTF the fuck, What the fuck Creo Creo Creo Creo Solo creo Solo creo Uy Creo Creo Creo Creo creo. Oh. creo. creo. creo. Bueno ya voy a dejar de eso vamos No lobby no Obray otra vez Dale, no, no, no, yo soy una galleta. Ay, ¿dónde está Federico? Yo soy una galleta, así que necesito ganar este mapa sí o sí. Porque es de dulces. Y los dulces, bueno, pone Desert Island. Pero son dulces. Ahí vi un dulce. Dos. Tres. Oh, lo tiré para abajo. sin sí, basura. Eh, casco, ok, genial. Eh, casco. Vamos, ¿qué te crees? Para acá. ¿Dónde estáis? Um, botas, creo que ya tenía botas. Ok, necesito este cubo de agua por si alguien me va trae de... Vamos. ¿Hay alguien ahí? Dios mío, que soy bueno. Creo que el tipo votó a ese tipo. Ok, no, pero yo sí le di. Así que me siento todo un pro. ¡Ojo! Me siento todo un pro Ok, tengo que construir como el buga Para ganar Lo más importante es tener la altura Que si tienes la altura en este mundo lo tienes todo ¡Vamos! ¡Vamos! Uf, es que no puedo centrarme mucho en el objetivo No puedo, no puedo Tengo que intentar construir bien Pero no puedo construir bien Porque si el tipo me tira ahora me muero Ok, ok, vamos Creo que podría ir. ¡Vamos! Ah, el tipo lo mataron. <risa> bueno, ya. Eh. Okay, si el tipo lo mataron, eso significa que hay un enemigo más poderoso que yo. Eso no es bueno. Para nadie. Creo que es primera partida que duro mate 5 minutos. Eso es bueno. Yo dije: este mapa se trata de caramelos. Tengo que ganar. Okay. no hay nadie, no hay nadie. ¡Ah! No llego, ahí está. ¡Vamos! Aquí no tengo pico de nada ¡Está todo luteado! Mmm... ¡Ah! ¿Qué te crees? ¡Oh! ¡Gané! ¡Gané! ¡Gané! ¡No! ¡Gané! ¡Sí! ¡Gané! ¡Gané! ¡Gané! ¡Gané! ¡Gané! ¡No puede ser! ¡Gané! ¡Acabo de ganar en la partida de los caramelos! ¡No puede ser! <risa> ¡Soy terriblemente bueno! nada ¡Soy un crack! ¡Soy un crack! ¿Eh? Yo creo que... ¡Hasta aquí el video! Porque, no, es que esa partida, no, es que esa partida Llevo 13 minutos grabado, yo creo que si lo edito Lo corto así, porque qué bonito No, pero es que esa partida, no, Dios mío, es que soy Tan bueno, yo dije, yo dije, en el mapa de los caramelos Voy a ganar, yo soy una galleta Así que necesito ganar este mapa, sí o sí Y, y gané Bueno, eh, hasta que se terminará Por cierto, quiero ver a mi capital Ah, qué bonita, brillan, chao